Vamos al tema central, mis amigos. El costo del peaje sombra, se ¿Ay? llama el tema central de hoy. Eh, el, el costo del peaje sombra de la autopista del Nordeste ya superó el valor de la obra y aún quedan... Al doble ya. Eh, creo que le falta algo para el doble, pero ya está acercándose. Uh -huh. eh, en 10 años. Y, y años. y aún quedan 20 años de concesión. El costo del pago del peaje sombra de la autopista del Nordeste se incrementó un 38% en el año 2019, en comparación con el año anterior, según datos publicados por el informe Autopsia Fiscal elaborado por la organización no gubernamental Oxfam. Hay que explicarle a la gente qué es el, pe el peaje sombra. Resulta que estas carreteras son concesionadas, esta carretera es concesionada. Y el acuerdo que se hizo es que ellos debían de tener un nivel de recaudación X. Si no se llegaba a ese nivel de recaudación X al año, el Estado debía pagar lo que restaba, lo que faltaba, para llegar al nivel que ellos entendían y que se acordó. Lo que quiere decir que el Estado ha estado subvencionando el, la recaudación que ellos hacen. Pero ¿qué pasa? Esa subvención eh, a, más el peaje ha llegado a un nivel de sobrepasar lo que ellos ya invirtieron, invirtieron Ajá. 317 millones de dólares y ya van 500 y pico de millones de dólares. No, pero ¿y ¿Quién para eso? El Estado. Primero, nosotros, ¿Quién firmó lo paga ese contrato? El Estado. ¿Pero, pero qué gobierno? O sea, eh, ¿quién bueno, Leonel Fernández creo que fue presidente. Francis, dime, ¿quién fue que firmó ese contrato? Creo que fue Leonel. Que puso a la República Dominicana en condición de esa desventaja. ¿Quién fue? Sí. Igualito que... Que Punta que, Catalina. Que, que, que vaina, no, no, no. Que aquí, <ríe> Punta Catalina que, que tiene... Eh, una, que, un, que, un terreno... Que la va que, que, que es ajeno la, la Punta Catalina. Mira, Yayan, casi siempre mm. los gobiernos dominicanos han tenido la, la infructuosa situación de que eh, cuando se trata de soluciones e inversiones con concepciones de esta naturaleza, los pagos... O, lo, o las concepciones mismas terminan con una cierta desventaja y eso hay que reconocerlo nosotros hemos sido pésimos en el momento de, de negociar sí. o nos entregamos muy fácil o se entrega porque hay beneficios colaterales a los sectores que lo promueven y lo logran oye esto, oigan, eso no oigan, es eso no es ajeno a ningún gobierno Pero entonces fíjate una cosa oye, yo le podría decir a Danilo que Danilo, que Danilo yo es el principal artífice de, de Punta Catalina. Ahora, bajo su gestión, se ha edificado una obra no con todas ahí. las maledicencias que puede tener la economía de cualquier país para uh -huh. una inversión de esa naturaleza. Oye, los Pero datos fue económicos. Oye, los datos económicos. Oye, su, oye, su, gobierno. El su gobierno. El costo de la autopista del Nordeste, o sea, la Juan Pablo II, que es la que conecta Santo Domingo con Samaná. Samaná, y el bulevar Turístico del Atlántico fue alrededor de 305 millones o su equivalente a unos 11 mil millones de pesos a la tasa cambiaria de esa época. Entre los años 2012 y 2019, el subsidio por el peaje Sombra llegó a 21 mil millones de pesos que representan unos 457 millones de dólares. En lo ocho que, años. Lo que significa que ya ellos ya. sacaron con crece lo que invirtieron y todo es ganancia. Y nos faltan 20 años para seguir Y otro, y otro es dato, esto? y otro dato. Ah, Vamos a rescindir ah, ese Ahora, contracto. en el 2019, ha aumentado el subsidio en un 38%. Ahora tendremos que pagar 3,500... Por el cambio de la moneda. No, no, no, no. no. Ah. 3,569 millones de pesos en un solo año. Ahora en el 2019, por el peaje sombra. Y recuerden que cuando entró Danilo Medina en su primer año de gobierno, que fue a Samaná, uh -huh. allá los moradores de La Terrena le solicitaron que se rescindiera ese contrato, sí. inmediatamente dijo que sí. Y ¿Pero quién? Gonz Danilo Medina. Y Gonzalo... Y desde el 12 a la fecha gobernaba y de, y de, Lionel. Y, y Gonzalo... Ha sido un irresponsable entonces Gonzalo, presidente de la República. Y Gonzalo, como ministro de obra pública dijo, eso sí. se va a rescindir en un año. Pues <risa> <ha> sido, <risa> y <risa> todavía estamos nosotros esperando. Lo que implica que algo oscuro hay detrás de ese contrato. Mira, algo se está cociendo ahí en ese peaje de sombra, que ningún gobierno de los que hemos tenido en los últimos eh, 15 años han podido rescindir ese control. O sea que alguien se está buscando lo suyo ahí. Pero rato? fuerte, una mafia fuerte. Dura. Pero tenemos que protestar eso por nos eso no es ¿Dónde están los, los tipos que estaban en el, en el estadio Quisqueya era? Con la que se si vamos para allá para Samaná a protestar por eso. Eh, Tú sabes lo que es pagar Vámonos tres mil quinientos. 61 millones de pesos en un solo año de peaje de sombra. Eso es aparte de lo que ellos recaudan. Pero ¿y los legisladores del PRM, ¿por qué? Lo mismo. No están para Nosotros, Pero todos. Pero, fuimos, pero, pero está bueno, bien, pero a full. Qué bueno que tú lo mencionas. Eh, los lo bueno legisladores que tenemos, Olmedo, Franklin. Qué, qué eh, importante que eh, ya, eh, ya, ya lo Amiga eh, Romero. Eh, qué importante que Romero vamos con Déjame decirte qué importante sí, que tú lo mencionas. El PRM con sus diputados presentó una solicitud de, de, de, de, de rescisión de ese contrato. Lo presentó y, y solicitó que se pusiera... Tiene que traerla, aquí espérate. no me la, no, no, no. Y solicitó siete veces que se pusiera en agenda. ¿Lo, ¿Qué y lo, lo que pasa, por favor a, lo, a los no legisladores no lo que traigan... Tú sabes esta? por Mira, qué se ha puesto en el tapete y tú te estás dando cuenta ahora, Yayan, porque se ha utilizado como un mecanismo... De convertir en más peyorativo la vida de Leonel Fernández o el gobierno. No, pero que son iguales. De Leonel Fernández. Es que, pero, es que son... recuérdate que lo peor que yo he podido apreciar de la campaña sucia desde el 2012 es que son la continuidad del propio gobierno del PLD. Sí, pero que son uno, igualitos. uno fue Leonel y otro es Danilo. Ahora, es el PLD el que ha opcionado en 20 años. Es decir, que <risa> ellos deben de ser un poquito prudentes lo que hacen la campaña, porque no se pueden sustraer de la realidad de eh, que un gobierno de quiero. su partido es el que ha estado en esos menesteres claro. y en esos negocios. Claro, es decir, Francis. que hoy venir a achacarle a uno a otro. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando aquí se evalúe una obra con proporciones y escala internacional de corrupción, Punta Catalina, lo primero que está edificada sobre un terreno, de un tercero. ¿Por qué de un tercero? Porque el segundo es el que la arrendó, y es los Bichini, es Juan Vicini, y a la vez la proporcionó para que se hiciera la punta catalina. La paga Juan Vicini como, como, como arrendatario principal, y el Estado le paga a Juan Vicini como un subcontratista. Mira, pero... Y tiene la edificación de todos los millones del mundo que hoy... Si tenemos déficit es gracias en parte a eso. Mira, hay un dato que quiero arrojar en relación a que preguntaban que quién era que regulaba, si se quiere, todo lo que tiene, todo lo que tiene que ver con el peaje eh, en nuestro país, y tengo el dato por acá, es rede vial, uh -huh. es, vamos a recibir la llamadita, doy el dato y un mensaje que nos envían en relación al tema. Buenos días. Si hay algún ingeniero buenos del días. área que conozca buenas el tía, tema. Buenos días, buenos días. A su orden. Buen día. Yo soy Fran Tejada. Ay, ah, ay, coño, le envié un mensaje sí. a Carolina sí. Estaba sí. esperando que Francis terminara para. ser justo ¿Qué? es lo primero gracias a Dios tenemos a Carolina aquí sí pero mira. ser justo es lo primero sí. las concepciones en obras de esa naturaleza como la como la auto la autovía sí. este son concepcionadas porque por lo general, tienen una importancia trascendente para el desarrollo de un territorio o de un país y el Estado no está en capacidad económica de asumirla. Si bien es cierto que el peaje sombra eh, puede ser, eh, digamos, que desproporcionado, pero al costo del gasto del peaje sombra habría que reducirle las ganancias sombras constituidas por la reducción de la distancia, el, la reducción en el gasto de combustible y el aporte al desarrollo del polo turístico de las terrenas y de Sábana que ha representado esa autovía. Sí. Yo creo que los comunicadores solo no podemos o no debemos ver los aspectos negativos de una cosa. Debemos presentar las dos caras de la moneda. Y por supuesto, si fuera preciso, si se hicieran los estudios. Económicos y actuariales uh -huh. de la relación beneficio-costo uh -huh. de la concepción, si hubiera que rescindirlo, yo creo que todos los contratos son susceptibles claro. de ser revisados y rescindidos. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Muy buena aporte. Claro, la pregunta que habría que hacerse es: si el economista Fran Tejada entiende que lo que el, el país va a pagar finalmente es es eh, eh, eh, compatible, digamos, con lo, que va a recibir. con lo que va a recibir. Es decir... Porque el re, el veo como que es sí. muy, muy abultado. No, no, pero ciertamente, y hay que, como dije anteriormente, es penoso que muchas veces el Estado se tenga que ver envuelto en un tipo de negociación en la cual va con desventaja, pero son eh, ahí me faltó, y asumo lo de, y estoy de acuerdo con Frank, porque el Estado entonces cuando se plantea que no es un asunto de, de ahora, no es un asunto de ni de Lionel, ni de Danilo, ni de, Danilo, ah. ni de Hipólito. Fue Balaguer quien concesionó en principio y fue quien incluso en un momento se opuso porque estaba rompiendo parte de lo que eran los haitices. Pero el costo ecológico se reduce el impacto cuando se adecua una autovía de esta naturaleza hacia el polo turístico de Samaná que estaba en cierta forma un tanto apagado, esto ha venido a aumentar la afluencia de turismo hacia esa zona y ha viabilizado a donde se concentra mayor número de personas que es en Santo Domingo. Sí, es pero, decir, pero la pregunta es francis eh, escuché el retorno decir, es lo que como, se refiere al retorno el, de la importancia el, el, de la el, obra por sí pero la importancia por la obra tiene un precio real sí verdad entonces pagamos ese precio real y ya de ahí para allá los beneficios los recibe el país no lo puedes recibir el beneficio de eso no lo puedes recibir eh, no lo lo recibir, que en principio no eran comisionistas ni lo que sí, pero hay pero hay un beneficio hay un beneficio que era lo que él decía el beneficio sombra eh, y es el siguiente mm. eh, por ejemplo, ¿cuántos, ¿cuánto tú gastabas en combustible para ir de Samaná a la capital cuando tenía que dar la vuelta para a los Para los usuarios. Usuarios. Está bien, pero, es, pero eso ese beneficio te reduce. debe ser para el país, no para la compañía que hizo no, la vuelta no. sí, sí pero, pero es precio. para el país. Son, son mil, eh, mil que... pesos de peaje que hay que pagar. En el trayecto. En el trayecto eso es el peaje más caro sí, más no, prácticamente ya pero tiene ¿cuánto, que te se costaba, costaba, ¿cuánto te va? costaba llegar a la capital ah, antes? Eso va a pero que el miembro. país no está percibiendo bueno, ese beneficio 4, claro que atrás. sí que lo percibe porque tú tienes que gastar menos no porque se lo estamos pagando a la compañía a la que hizo la yo lo que pienso yo lo que pienso es la compañía o es el si el beneficio que tú tienes se lo va a tener que devolver a la compañía qué sentido tiene para el país tener esa en treinta años en 30 años eso va a llegar a 1500 millones de dólares Ahí claro. es que está. Es sí. compensatorio eso con relación al beneficio bueno. que se obtiene por el, el tema de la distancia, el ahorro en combustible, el desarrollo que implica esa zona abrirle esa carretera. No, evidentemente Es compensatorio. Entonces, eso es lo que Fran país. dice. Tú lo pones en una balanza y determina si no importa pagarlo de manera tan onerosa producto de lo que vamos a recibir al final. Eso es lo que... Pero dice Pero ¿cuándo el terminamos de pagarlo y cuánto se va a llevar beneficio en, 20 más. En, en, 20, en 20 años? En 20 años... Este más. teléfono cuesta, por ejemplo, 7 mil pesos. Pero porque me beneficia a mí, yo no, yo no dí, lo... Puedo dí el comprar. precio real. 6, dí el precio real, que es el que o cuesta sabe, 55. No, dí 100, pesos, dí no. el precio real, que es el que cuesta 55. Viene aquí no, a hacerte... No, no. El, está eh, haciendo un comentario sombra. Es eh, no, no, redes viales. Se habla de 7 mil pesos nada más no, y lo no, que está no, cuestando, son 50. Es redes viales. No, mira, una es 7 mil para que no me le vayan a quitar el celular, sí, sí, compañero. No voy a hacer cosas es redes viales una dependencia, tengo <ríe> entendido, de, de obras públicas, que es quien tiene que ver eh, para hacer todos los trabajos relacionados a lo que tiene que ver con el mantenimiento. Eh, de las carreteras de los peajes en nuestro país uh -huh. y precisamente eh, quiero ofrecer el dato a modo de orientación eh, en manos de las 10 carreteras que están en manos del Estado que cobran estos peajes eh, que van directamente al gobierno. Tenemos las Américas, la, el peaje de las Romanas, 6 de noviembre, Circunvalación Juan Bosch 1 y 2, Coral 1, Coral 2, Duarte, Circunvalación Santiago, no, eh, aquí tengo el dato. Ah, no, autopista Duarte. No. Autopista Duarte. Ya. Pero aquí veo el dato que dice Circunvalación sí. Santiago. Sí, esa es la de Santiago. Sí. Es que ah, va a Puerto, Puerto Plata. Plata. Ah, que okay, a Puerto Plata. Y, sí. y a Sánchez, estas diez, estos 10 diez peajes o estas 10 carreteras donde cuando hacemos la parada. A, para Sánchez, hacer el no pago, hay, a Sánchez no hay peaje. Lo que de, está, no. Es de Sánchez a Las la De Sánchez a Las terrenas ¿Eh? Exacto, es así. Eh, esta, es que Sánchez. es el Boulevard del Atlántico. Estas están en mano directa del Estado en este momento, que recaudan eso. No, es... esa, esa, esa es no de, pertenece al mismo sistema de lo que estábamos hablando, ese concesionado. El Boulevard del Atlántico se llama... es concesionado. Ah, pero no tenemos nada. Se llama, se llama... Se ya se llama... Tengo el dato acá que lo ofrecen ellos. Se llama Dominicana de Vías de Concesionarias Davicón. De eso y... son los que construyen primero y... con su propio y el contrato le permite que sí. sea su recuperación y a el través contrato está hecho y, y el él. contrato está hecho por la red vial que se llama Viadón, que es un contrato dominicanos, colombianos e italianos, Bien. y acuérdense ustedes que el gobierno intentó rescindir esos contratos 135 millones de dólares y no se llegó a acuerdo. No se sabe la parte del dinero que dieron a dónde fue a parar. No se ha auditado a esas empresas tampoco y se sigue cobrando el peaje sombra. Bueno. bueno son tantos tremendo. los temas. Eh. Señores, vamos a escuchar a Fulvio Ureña en el comentario, en su comentario. Y mientras tanto, nosotros tenemos. Las condiciones que nosotros tenemos. Que no hay dinero para la GOT atención primaria. A... No, no, no, no, no. No, a... sí, no hay dinero para la atención peaje que es... sombra. Dice Wikipedia, eh, le da un... Bueno, Wikipedia. ¿Pero es eh, tú... denomina... <risa> un concepto? Se denomina... Se peaje, denomina son... peaje Peaje al pago que se efectúa como derecho para poder circular por un camino. Peaje sombra construye y financia la autovía. Una empresa comercial y la administración paga el peaje de los... De mañana.